¿Qué tal amigos de este es su espacio enfocado TV? Soy Robert González, como siempre, en algún punto de la nacional e internacional. Me encuentro precisamente en el día de hoy en la provincia de San Juan de la Maguana, donde en este municipio cabecera de San Juan, el presidente de la República, Luis Abinader, hizo el importante anuncio de los diferentes programas sociales con que cuenta su gobierno para que la población... ...lo pueda aprovechar. Precisamente en esta escuela San Miguel Alcángel, el presidente le hizo un llamado a la población a aprovechar los diferentes programas sociales que ofrece su gobierno para que puedan conocer cuánto pueden beneficiarse de la obra y los programas sociales de este gobierno. Nosotros, como siempre, pedirle a todos ustedes, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Enfocado TV. Colóquenle la campanita para que reciban las notificaciones y ustedes y nosotros, como siempre, poder estar enfocados. De inmediato pasamos a la presentación. ¡Buenas! ¿Cómo está San Juan? ¡Bien! Miren, estos programas que estamos realizando en todo el país lo está haciendo el PROPEP para unificar todas las ayudas sociales de todos los departamentos y ministerios del gobierno para que ustedes, en un solo lugar donde están todas las ayudas, ustedes conozcan cada una de ellas. Porque los estudios que hemos hecho... Muchas de las personas en estado de vulnerabilidad y que lo necesitan no conocen todas las ayudas que le estamos ofreciendo y que en este gobierno hemos incrementado. Y yo les pido a ustedes para que ustedes se conviertan en gestores y actores sociales que visiten cada uno de los departamentos que están aquí, aún no lo necesiten pero lo pueden necesitar en el futuro ustedes, o sus familia, o sus comunidades, o sus vecinos. Así que aquí están 17 instituciones del gobierno que le están dando servicio a todos y a todas. Conozcan lo que tiene su gobierno, para ustedes. conozcan y usen todo lo que estamos haciendo, que hemos duplicado las ayudas sociales, en estos momentos más difíciles que por razones diversas de ustedes saben de la pandemia y la guerra, pues nos ha tocado gobernar, pero hemos tomado todas las medidas para poder mitigar todas esas situaciones con el pueblo y con ustedes. Todas estas ayudas son para ustedes. Úsenlas, utilícenlas y sobre todo conozcanlas y conviértanse en gestores en activistas sociales de su gobierno para que cualquiera que tenga problemas en su comunidad ustedes vengan aquí y sepan a dónde acudir para resolverlo. Que Dios los bendiga a todos.